Buenos días, señorías. Eh, creo que para empezar mi intervención es importante contextualizar el proceso de reconversión industrial que, se ha, que ha padecido la industria española durante los últimos 30 años, que empezó en los años 70 y que llegó a su cénit con los gobiernos del Partido Socialista en los años 80 y 90. La generación de nuestros padres tuvo que sufrir en sus carnes los despidos masivos, las prejubilaciones y las recolocaciones, pese a las fuertes luchas sindicales y el enorme grado de compromiso de los trabajadores. Fue un proceso largo que condujo al desmantelamiento de buena parte de la base industrial de España y a una especialización de la estructura productiva en servicios de bajo valor añadido, fundamentalmente asociados a la construcción y al turismo de masas. Las zonas donde se concentraban las industrias afectadas por la reconversión padecieron una depresión económica y social severas de la que nunca han llegado a recuperarse. Navantia, la empresa que nos ocupa también estuvo duramente afectada por este proceso. En Ferrol, donde la empresa tiene uno de sus astilleros, la tasa de paro sigue todavía hoy ocho puntos por encima de la media gallega. En la provincia de Cádiz, donde se concentran otros de los astilleros de Navantia, se encuentran siete de las once ciudades con una mayor tasa de paro de España. Y la ciudad de Cádiz en concreto tiene una tasa de paro del 36,1%. Desde la reconversión, Navantia ha venido padeciendo una situación de lenta agonía que ni la SEPI ni los sucesivos gobiernos han pretendido revertir. Se trata de una profecía autocumplida. Primero se decidió que el sector de la construcción naval no tenía futuro y eso justificó posteriores reducciones de plantilla, subutilización de la capacidad de producción, falta de inversiones y una, y una estrategia comercial negligente que efectivamente han ido debilitando a largo plazo la viabilidad del sector. En nuestra opinión hay que darle la vuelta a ese razonamiento basándonos en dos premisas. La primera es que la construcción naval debe tener la consideración de ser un sector estratégico para el Estado, como ocurre en otros países de nuestro entorno. Y la segunda es que debe atenderse a la importancia vital que los astilleros tienen para las economías de Cartagena, Ferrol y la Bahía de Cádiz. En el Pleno del Senado del mes de diciembre el señor Montoro afirmó que el presente de Navantia está asegurado. No es cierto, no lo está. Existe una gran incertidumbre para las miles de familias y los municipios afectados. De lo que se trata, por tanto, no es de seguir gestionando la agonía del sector, sino de adoptar una estrategia para su futuro. Y para ello el Gobierno debería hacerse cargo de las propuestas y de las demandas de los actores implicados. En primer lugar, un programa de inversiones en los astilleros que potenciaran su capacidad productiva y permitieran una diversificación industrial apoyándose en la inversión y el desarrollo, en la innovación y el desarrollo. Perdón. En segundo lugar, un modelo de gestión diferente que fuera más transparente, que permitiera la descentralización de distintos departamentos y la potenciación de nuevas líneas de negocio, poniendo énfasis en los sectores de carácter civil. Y en tercer lugar, un rejuvenecimiento y la ampliación de las plantillas, así como garantizar la igualdad de derechos entre, entre los trabajadores de Navantia y de, los, de las industrias auxiliares. tal como demandan los comités de empresa. Hay una famosa cita de su querido ministro, exministro, Carlos Olchaga, que decía que la mejor política industrial es aquella que no existe. El actual Gobierno del Partido Popular ha llevado esa consigna hasta las últimas consecuencias suprimiendo el propio Ministerio de Industria. Actualmente seguimos anclados a un modelo productivo que mostró claramente sus límites y sus riesgos con el inicio de la crisis de 2007. Un Gobierno responsable, en nuestra opinión, debería plantearse como objetivo estratégico a largo plazo la transformación del modelo productivo, incluyendo una política industrial inteligente con apoyo a la innovación y a la transición energética hacia las renovables. Pero ustedes no tienen nada nuevo que poner encima de la mesa. No es solamente la carencia de política industrial, el problema de fondo es la falta de un proyecto de país para el futuro que sea capaz de asegurar el bienestar de todas y todos los ciudadanos, de garantizar derechos y de construir hacia adelante sin dejar atrás a nuestra gente. Muchas gracias.